Es una historia que parece sacada de una película porque incluso termina con un final feliz. Así es el caso de Jaime Ábalos. Por mi hijo lo traje de un año de edad, hace 27 años. Lo que nunca imaginó es que 28 años después, un viaje al consulado americano en Ciudad Juárez para tratar de ajustar su estatus migratorio, puesto tenía DACA, acción diferida para los llegados en la infancia, y quería hacerse residente, terminó revelando un peligroso secreto de su madre en la frontera. Jaime era indocumentado, pero no podía ser deportado gracias a que era un soñador y esto le protegía. Un giro lo cambió todo. En la entrevista en Ciudad Juárez, se enteró que cuando estaba pequeño su mamá lo llevó a México por poco tiempo. Aunque él no recordaba este cruce porque solo tenía 7 años, fue motivo suficiente para que los agentes de deportación hicieran lo inimaginable. Ante el secreto oculto de su madre por más de dos décadas, los agentes federales decidieron castigarlo, le negaron su residencia y además le prohibieron entrar a Estados Unidos durante los próximos 10 años. Por fortuna para esta familia migrante, la esposa de Jaime yariana Martínez logró unir a un equipo legal que terminaron siendo la bendición para este hogar. Le quiero dar gracias al congresista y a nuestra abogada, Jaime. Han sido un increíble equipo sin ellos no estuviéramos aquí, no pudiéramos estar haciendo la bienvenida a mi esposo Jaime. Se trataba de la abogada de inmigración Naime Salem y el congresista de Texas, Alan Green. Juntos hicieron lo que se creía imposible, que Jaime se reuniera de nuevo con sus seres queridos en suelo estadounidense. Estoy agradecido, estoy muy feliz. Hola. Y aunque por ahora el final es feliz, todavía sigue un camino largo para lograr entonces ajustar definitivamente el estatus migratorio de este joven hispano. Pero sin duda alguna su familia y su abogada aseguran continuarán hasta lograr el éxito al final. Para Mundo Nao reportó Carlos Moreno.